Bueno, yo estoy un buen tiempo sin grabar. Y todo eso lo veré cuando tenga una casa. no tenga suficiente tiempo, pero bueno. Ah, maldito calor asqueroso, hijo de En fin, ¿y qué pasa cuando estamos...? Bien, perfecto. Y... Vamos a jugar un juego de plantas contra zombies. Ya la vieron Vamos a poner Obviamente no es play Si no lo voy Oye, oh, sé qué vamos a poner. ¡Ahí estamos, chaval! Hay que darle. No, ese juego lo jugué cuando tenía una computadora Windows 64. Bueno, me lo compraron. Me Había una zona para... Bueno, para... Comprar juegos, y lo compraron Lo siento, es que el calor no me deja Concentrarme Pero bueno Joder Nah, ¿Cómo te hizo que esta mierda se ponga ahí? Nah, ¿Y esta mierda tú? Uy esta puta mierda todo. Oye puta mierda de teléfono tú a ver. Joder qué puta estrés esta mierda todo. Yo estoy aquí joder tú. Voy a poner aquí Voy a poner aquí para que no me estorbe Perdón, es que hizo mucho calor por aquí, pero bueno, perdón. De momento se lo puedo grabar 40 minutos. Pero el espacio es que, como tengo música. Pero bueno. Ir agarrando de los cristales, ¿o oh, no? Vamos a poner esto aquí. Vamos chavales, ¡Te pillé. Perdón es que no lo de la garganta. Sí. No tengo mucho que comentar la verdad. Me duele un poco la cabeza. Hoy no son de las... ...de mi entero Y si no lo tienes, no me <tose> entero y... Es que eso me gustaría, pero como estoy no puedo. A tomar por culo, no, os voy a grabar este 10 minutos Que tiene cada 20 ah, si quieres ustedes pausen el video Gente no soy Play ni Charlie. Pero muy pronto van a estar en el canal mis ojitos. Hmm, creo que cuando iban a primaria los jugaban... Creo que después de ir en la primaria. No, de hecho yo tenía tiempo. No que Sí, es que tengo calar. Y estoy un poco descansado de la mente, pero... A ver. Man. Hola, chaval, ahora sí vamos a ver en joder estoy viendo que no puedo unas rebilaciones porque estoy viendo por donde estoy grabando las horas bueno los el tiempo ¿Dónde va a espringado? ¿Oh, no? ¿Dónde está. ¿Dónde está? Adiós. Ah, tengo calor. Dale. Nos pues adiós. Y una planta para poder plantar otra ah, amigo mío, pala tengo muchísimo calor Me quiero refrescar la verdad Buenas vecinos Me llamo Me llamo Ah vale vale Ah, malito calor. ¿No puedo llamarme a ah, vale, vale. Bien, venta. Ah, vale. Ah, necesito regresarme. Es La palabra que quieras quitar, te hasta que no quede nada, siente hasta. Que no quede en nada. ¡Ay, ¡Oh, cómo detestó esto, tú! ¡Joder, lo malo está en basura del teléfono, tú! Ya puta mierda, tú! ¡Joder! Tú! Es que el calor me pone de mal. Muy bien, y ahora... Empezar... Ah. Toma una nuez, ah. porque soy loco. Tenga ah. un buen pensamiento. A ah, no ver, Toma, pringado. Joder Toma, chaval, que buena nuez Las explosivas, vale, vale Uy, se me fue Ah, maldito calor Ah, no, no le dio No, tío Casi Casi No, ¿qué dices? No, gracias. Bueno, pues ya casi termino el gameplay. Vale, nice bien chaval. Está bien. En fin si te gustó el gameplay no dejes de comentarlo, compartirlo, suscribirse lo no me gusta. Es que por el espacio. Me gusta un comentario, compartirlo, suscribirse y en fin adiós. Si sí, nos veremos en el siguiente. Bueno, escuchamos en el siguiente gameplay, adiós.